¿Qué tal amigos de día? Nos encontramos desde la Unidad de Violencia contra la Mujer y la familia, acá en la Función Judicial, lugar donde en estos momentos se ha llevado a cabo la audiencia de flagrancia en contra de Andrés C., el ciudadano que hirió por más de 40 ocasiones a su pareja acá en el Cantón Quevedo. Aquí se encuentra su mamá con quien vamos a conversar. ¿Qué fue lo que pasó con su hija eh, ayer, amigo? estaba ahí presente. Yo no estaba presente, yo vivo acá en la calle primera a 7 de Octubre. Cuando llaman a mi hija, entonces la que por ahí? A ver, a Leticia, ahí está. Entonces, el salieron, como yo también estoy pasando el dolor de que murió el padre de mis hijos. Entonces estaba yo ahí sentada, pero yo se me imaginó algo, que salieron corriendo. Y ya después ya voy, ya que, era, que ya estaba la chica bien mal en el hospital. Sí, entonces... Me quedé ahí un rato, pero mi hija no se va a salvar, yo sé porque ya la llevaron en tu con todo Le ha perforado el, el pulmón derecho y la arteria aorta, la del corazón. ¿Ellos estaban juntos o separados, señora? En este rato, como más o menos tres semanas que vio a buscar un departamento allá más acá. Sí, pero como él fuma, llegó fumado a, a darle, palo, golpe. 40, así ven. le ha hecho todito. ¿Cuarenta puñaladas habría recibido sí, lo que le han dicho? Sí, salió llenante. sí. ¿Ellos vivían solos? Sí, solos. ¿Con niña que dice que tenía Sí. O sea, ¿ellos eran esposos o estaban separados? Ahora ya estaban separados como tres semanas. ¿Tenían tres semanas que estaban separados? Llegó agresivamente a puñalearla. Él anoche llegó de manera agresiva, dice usted, a buscar a su hija. Sí. Y ella dijo que no quería nada con él. Ella le mencionó que no quería regresar con él. ¿Eso fue lo que habría motivado este incidente tan grande? Sí. sí. Y el niñito de aquí vio todo. Sí. O sea, en ese momento se encontraba con uno de los hijos. ¿Cuántos hijos tenía esta pareja? Dos mujeres, pero no solo de... Se separó del señor que era el señor que está aquí, es el papá de este niño. Entonces, ¿qué pasa? De que se separaron y todo como tres años sola. Entonces encontró, conoció a ese hombre y ahí se unieron, tiene una niñita. Es decir, que con la persona que la agredió tiene una hija en común. Sí. ¿Qué han dicho después de la audiencia acá en la función judicial? Es que yo no, no me dejaron entrar. Usted no pudo pasar a la audiencia. ¿Cuántos, ¿cuántos años usted tenía usted? Su, hija, o tiene su hija? 40 años. ¿A qué se dedicaba? A comerciante, de se buena era comerciante. Era de, de cosas pequeñas, así. Eh, sí. sí Okay. usted que estuvo tal vez presente allí o ha tenido información, cuéntenos un poco más ¿Qué claro qué es lo que, que le, le han informado. No, el niño no, porque es menor de edad. Y... Claro, usted como hermana que conoce un poco más... ¿Podría ayudarnos? Con... Ajá, ¿cómo ¿Cómo usted? ¿Cómo se llama usted? Leticia este, Chávez, Vélez. Hermana de, las, de la... De la herida. Sí, de mi hermana. Necesito que se haga justicia por lo que le ha pasado. ¿Qué? Justicia. ¿Qué? justicia es lo que necesitamos. ¿Son dos veces? Ya ella ha tenido ya problemas bastante con él. Y, y ella, nosotros le hemos dado consejo que se separe de él, y, pero ella no, no, no, no hacía caso. Por miedo. ¿también? Por miedo, y dice que la había amenazado también. Sí, ¿Y los problemas que tenían ellos de forma constante, por qué motivo eran? Porque él es celoso. Celoso, la no, se la celaba. Y otra que la, la suegra le, le metía cizaña, que ella andaba con otro hombre, por eso él cogió. Y, y creo que se fue a drogar y le fue a hacer cosas a mi hermana. Este, la el... No, ya ha tenido más, más, problemas. más problemas. La otra vez le dio este, con un machete. Bueno, así, y bueno. Ella, bueno. ¿Ella no había sacado, por si acaso, boleta de auxilio, tal vez para que esta hay, persona hay, estuviera ¿tú? lejos de ella? Sí, ahí tiene ella este, boleta de. Sí, tenía una boleta de auxilio. Sí. No, ¿Estaban separados? Vivían juntos. Sí, se habían separado, pero vuelta, este él, como la suegra le había metido cizaña que tenía otro hombre y ella él, creo que quería volver vuelta y, y ya ella dijo, yo ya no quiero que vengas aquí a donde yo estoy viviendo. O sea, ella salió a vivir aparte. ¿no? Sí, vivía con él primero, como lo votó, porque se le había llevado un perfume un para irlo a vender. Y, y ella le dio coraje y lo votó. ¿Cuál es el estado de su hermano? Ahí sí no puede estarle pero razón. Grave. Sí, bien grave. Bien grave. ¿Cómo se enteraron de la agresión de su hermano? Este, nos llamaron por teléfono. Ahí nos comunicamos y que mi, no le había avisado a mi mamá porque podía darle algo. pues Después ya le vinieron a decir. Más o menos Gracias. Vamos a conversar con el señor fiscal Felipe García. Vamos a conversar para eh, también poder conocer un poco más sobre lo que se desarrolló en la audiencia. Buenos días, doctor Felipe García, bienvenido para los seguidores del día, estamos en vivo. Cuéntenos cuál fue el resultado ya de la audiencia que usted acaba de mantener en este momento. Eh, sí, el resultado fue muy positivo, efectivamente se llevó a cabo la audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de la detención del aprendido, del autor de la tentativa de feminicidio, eh, persona que que fue traída a la sala de audiencias, donde recibió un debido proceso, un, un, este, donde fue defendido por uno de los defensores públicos, quien, quien ferozmente eh, solicitó, no se califique la, la fragancia, que no se determine la legalidad de la detención, incluso pidió y exigió la libertad de la persona de la persona aprendida en delito flagrante, por cuanto el hecho cometido por esta persona fue presenciado incluso por una de, la, de las hijas de la víctima. Incluso se llegó a grabar un video sobre esta situación. Los agentes de policía tomaron procedimiento inmediatamente, logrando rescatar prácticamente al aprendido a la persona hoy procesada por el delito de tentativa de feminicidio. ...del populacho quienes enardecidos están dispuestos a tomar justicia por su propia mano. Una vez que el aprendido eh, es rescatado por la policía, se lo puso a órdenes de la autoridad competente... ...se me informó estando ayer de turno. El día de hoy se me pidió que asista a la audiencia de calificación de flagrancia... ...donde se calificó la flagrancia, se legalizó su detención... De parte de la Fiscalía, haciendo uso de las facultades y atribuciones que nos confiere la Constitución y la ley, se le formuló cargos por el delito de tentativa de femicidio en contra de la víctima. Eh, se pidió la prisión preventiva como única medida cautelar idónea que pueda garantizar la comparecencia del procesado al proceso. Se pidió las medidas de protección que otorga la ley a favor de la víctima y de los familiares. Es decir, que esta persona pasaría a prisión preventiva. Esta persona eh, va a estar este, sometida a un procedimiento ordinario de 30 días, eh, dentro de los cuales se van a evacuar eh, diligencias tendientes a materializar la infracción, eh, la responsabilidad de la persona procesada, elementos con los cuales la Fiscalía aspira eh, llegar a la segunda etapa del proceso que es la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio donde se impulsa la acusación para seguir a la etapa de juzgamiento porque este tipo de hechos execrables que conmocionan a la sociedad no pueden quedar en la impunidad. Doctor, ¿reiterar el tipo de delito que se cometió acá? Sí, el tipo de delito por la, por la hazaña, por el odio, por la, la forma tan agresiva con que se perpetró se configura en el tipo penal de femicidio Establecido en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal en el grado de tentativa porque todavía la, la, perso porque la persona está herida. Esperamos que salga bien, de, de que, que recupere su salud, que no, que no sea fatal este, este hecho. El, las, las lesiones que, que ha sufrido son muy fuertes. Se encuentra en un estado crítico, asilado en un hospital de la ciudad de Guayaquil. Según, nos, según el parte médico, la persona herida recibió alrededor de 40 puñaladas que han comprometido órganos vitales y que esperamos que pueda sobrevivir y seguir adelante con su vida. Doctor, ¿se conoció el, el estado en el que se encontraba esta persona para haber agredido a, a la víctima? Sí, según información de, de familiares y los agentes de policía que intervinieron, la persona agresora, eh, desde hace algún tiempo atrás, eh, se, se vendría dedicando al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hasta el punto de que la persona hoy víctima decidió separarse de él por esta circunstancia. Gracias, doctor. Esa es la información que el doctor Felipe García, eh, quien llevó la, a cabo el proceso de audiencia, ha podido informar a los seguidores del día aquí donde ustedes pueden observar en las tomas, eh, en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de la Función Judicial, se llevó a cabo hace pocos minutos la audiencia en contra de Andrés C., el hombre que agredió a una mujer la noche de este domingo en la cooperativa 17 de marzo de la parroquia El Guayacán, acá en el Cantón Quevedo. El fiscal ya ha sido claro y preciso al mencionar que fueron aproximadamente 40 puñaladas las que este hombre propinó a una mujer que en estos momentos se encuentra en estado crítico en una casa de salud de Guayaquil. A quien vemos en las tomas es a la madre de la víctima, quien ha acudido hasta la audiencia, sin embargo no se le permitió el paso. Ella lo que ha pedido es que se le haga justicia porque su hija se encuentra en un estado de salud crítico. Una de las hermanas también ha referido previo para los, las personas que recién se conectan que la persona agredida tenía una boleta de auxilio dado que anteriormente también fue víctima de agresiones por parte de su pareja con quien tenía hace poco tiempo separada y se había rehusado a regresar con él, precisamente eso fue lo que motivó la tan brutal agresión la noche de este domingo acá en el Cantón Quevedo. Gracias a todos los ciudadanos que se han conectado, que han seguido nuestra información en vivo desde acá de la unidad de la función judicial en el Cantón Quevedo, invitarlos a que se mantengan conectados a través de nuestras redes sociales y revisar nuestra página www.aldia.com.es. Gracias a todos los que estuvieron conectados.